Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. En este video te voy a enseñar cómo activar el mensajero doble o Dual Messenger en tu celular. Antes de iniciar con el video, quiero saludar y dar un fuerte abrazo a mi gente linda de México, Perú, Colombia y Nicaragua. Estoy haciendo este video desde un celular Samsung. Galaxy A71 con Android versión 10 El mensajero doble o Dual Messenger es una función que te permite tener dos cuentas de una misma aplicación compatible como Facebook, Messenger y WhatsApp en un mismo celular Para activarlo selecciona Ajustes Te vas a Funciones Avanzadas y luego seleccionas Dual Messenger entonces eh, se te muestra esta pantalla en donde puedes observar las aplicaciones disponibles que yo tengo instalados instaladas en mi celular entonces para eh, duplicar la aplicación eh, vamos a seleccionar WhatsApp Ahí el, la, la función me pregunta de que si deseo instalar una segunda copia de Whatsapp. Entonces yo le doy instalar. Ahí lo está activando. Y entonces se me notifica que se me instaló una segunda copia de la aplicación Whatsapp. Y si, y si tú notas tiene como unos anillos en la esquina. Entonces, ahora vamos a ver cómo quedamos. Ah, como puedes observar, ahí yo tengo mi cuenta primera de WhatsApp, pero si tú notas, hay una segunda que tiene unos anillos. Entonces, esa es la segunda eh, aplicación, o es la segunda o es la misma aplicación de WhatsApp pero está duplicada. Entonces yo ahí puedo poner otro número de celular para tener dos WhatsApp en, un mismo, en este mismo celular. Ahora bien, también puedes hacer lo mismo con, con Facebook. Puedes hacer lo mismo con Messenger. ¿ya? En este caso. Y de igual manera, funcione, ah, configuración, funciones avanzadas. Tocas nuevamente Dual Messenger y puedes hacerlo ahí con Facebook y ahí me aparece Telegram. Pero también puedes hacerlo con Messenger también. Entonces, ahí ya depende de, de las aplicaciones que tú tengas instaladas en tu celular. Por ejemplo, yo no tengo instalado Messenger, por eso es que no me aparecen ahí. Pero si yo lo instalo, me va a aparecer Messenger. Entonces ahí... Tú puedes seleccionar las aplicaciones que tú quieras duplicar. Si este video te ha gustado, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Si quieres que salude a tu país, dímelo en los comentarios. Bueno, muchas gracias y saludos.